Terminé por guardar mi dolor y callar. El silencio me limita. Me cansé. Creces, entiendes que cada quien vive sus días Uno se casa, no se aleja ni la vida sigue No es malo pero me afecta Perder su compañía no es como en la escuela que todos tienen el tiempo libre. Desde que tengo memoria, he vivido así la vida. Le he sentido solo. Aunque alguien estuviera aquí. Siempre me olvido de todo. Tampoco te fies de mí. Al menos tengo esos recuerdos. Desde que me conocí Tuviera la oportunidad de volver a caminar. De la mano de alguien más. Creo que lo echaría en perder. Conociéndome, diría que ya no voy a llegar. Inventándome una excusa como Terminé la. Terminé. El si. Dejé de salir, cuando dejé que el silencio me callara Porque sí, no sé cuándo fue la última vez en la que sonreí Porque lo sentí así, porque dejé de vivir Si me buscan los pospongo y prefiero a que me dejen Alejo a quien quiero por temor a que se alejen Mi personalidad no tiene nada interesante Para muchos hace tiempo que no soy nadie importante Me cansé de estar encerrado en mi habitación De que pasen tantos días y no pueda ver el sol Lo que antes era mejor, hoy parece que no Veo cómo avanza el tiempo y nos cambia mi Terminé. situación Más el silencio